Bueno, estoy presentando los libros, estoy presentando dos libros y también estoy, voy a leerles la historia de este libro, empieza así, había una vez un mosquito en su casa bañándose, que eligió esta casa. Se llama Trilofris, Freeze Mostritos al aire durmiendo. Y el osito era esa su casa, pues hasta que era muy limpio que salió de la bañera. El otro mostito cambiándose de cáncer, todo un desorden en la habitación de hasta que él dijo algo y se lo dio el ojo pero un monstruito se quedó en un árbol el el osito el el mostrito, él queso al osito y él comía el queso azul pero oh oh hay no Dos, dos, uno que era bebé que comía una cupcake y uno grandote, grandote viendo la tele. Y colorín, colorete, el vento termina. Un, dos, tres, el, el mostrito le contaba un encuentro cuento al osito cuando se iba a dormir. Colorado, Colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, lo gracias. Ahora el bueno, otro... Espera un poquito, espera. Ahora pasamos al otro.